Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otra experiencia muy interesante de Roblox que también es desarrollada aquí eh, por un colombiano y además pues obviamente está basada en Colombia y se llama Rob... es Robloxian, pero aquí, me sale, aquí el título me dice Roblotian. bueno, pero es Robloxian Truck Simulator 2 el Robloxian Truck Simulator 2... Eh, Básicamente es también un, un, un, un simulador de, de carretera, de manejo por carretera, eh, en donde podemos manejar también varios coches, aunque también eh, tractomulas, ¿no? Esto, perdón. Esto, eh, autos de carga, ¿no? Eh, obviamente lo interesante de este juego es que hay varias carreteras. De todo lo que es el departamento de Antioquia Que están pues plasmadas aquí Y que uno las puede recorrer Y ver algunos incluso lugares, monumentos y todo Algo similar a lo que también hemos probado con eh, Bogotá mm, TM Bus Que también obviamente lo que es, son los recorridos dentro de Bogotá Donde podemos ver algunos lugares emblemáticos Pero debemos completar las rutas ¿No? Entonces vamos a probar este hoy Que es, Quería hace rato probarlo Y realmente me interesa me interesa mucho, mucho, mucho. Vamos a ver algo aquí un poco antes de quién es el desarrollador, porque es que se me olvidó un poco del nombre, el nombre de él. Esto por aquí no sale, pero aquí sale algunos agradecimientos. Claro está. Eh, pero no veo de verdad el nombre del desarrollador. Ah, sí, aquí, aquí está. Deb Manuel C. Este chico es el, el creador, Manuel, Manuel C. Él es el creador. Entonces, bueno, pues un gran saludo a Manuel y vamos a probar un poquito el juego. Por aquí hay un pase. Bueno, hay varias cosas que obviamente son también usando los famosos robots. Pero lo que vamos a hacer es probar el juego. Pero primero que todo esto de la superposición de pantalla sí es un problema, ¿no? Hay que primero quitar una para poder probar la otra, ¿no? Ah, estas rutas son las que hay actualmente. Guatapé, estación de autobuses, estación de policía, Medellín, estación de autobuses, estación de policía... Cantera, tienda de remolques. Vamos a irnos a Guatapé, que, que es un lugar que algún día quiero conocer. Y lo vamos a, a, a recorrer. Ahora sí viene lo chido. Yo realmente desconozco cómo, cómo se juega esto. Pero, a ver, de lo que vi uno... Bueno, lo que sí es que ya compré un coche por acá. Creo que uno puede comprar algunos gratis, ¿no? Obviamente. Y puedo hacer unas misiones, que son obviamente... Las misiones implican llevar el, el, el auto... Eh, hasta hasta un punto no creo que la que puedo la que puedo aceptar es que esto, esto estas pantallitas no me cargan entonces no sé cuáles son pero creo que esta es la que puedo aceptar dice este trailer debe de llegar a medellín lo más rápido posible lo quiero allí sin ningún rasguño mucho cuidado camionero tengo entendido que los carros aquí sufren daños entonces hay que tener cuidado de eso, de que obviamente pues si uno tiene que llevar la carga, pues debe tener mucho cuidado ¿no? al manejar. Tomando en cuenta además que son las carreteras de Antioquia. Esto, bueno, pues dale mole, aceptar trabajo, nos pagan 41 pesos por kilómetro. Entonces vamos a, ah, dice que no tengo ese remolque, entonces vamos a aceptar otro que vaya hasta Medellín. Quiero uno que vaya hasta Medellín, este por ejemplo, gas de cemento. No dice que no tengo ese remolque Quiero ir... Este, este, miren, ahí me salió Ahí me salió Vamos a llevar Vamos a llevar un Un, un, un carrito estos de estos de De colanta Vamos ahora a colocar el coche Pero yo no sé cómo es que se coloca Creo que aquí se escoge ¿El coche es este? ¿Si ¿Sí es este? Tengo que subirlo, ¿no? <risa> Y tengo que ubicarlo primero. El problema es que ya, miren, ya, ya la embarré. No sé ni cómo ubicar un bendito coche de estos. Ay, pucha. No, no, no, está muy... Bien. Ahí dice que con T lo agarro. Ahí ya lo. Ahí ya lo agarré. Miren. Uy, uy, ¿qué pasó? Se bloqueó esta vez. Ah, no, ya. Miren, vamos a empezar a manejar un carrote de colanta Y llevarlo por las carreteras De Guatapé, amigos míos Vamos a ver si lo logramos No, Dios mío, ya empecé mal oh, Dios, yo soy una loca. Me A ver Ya se bloqueó esta miércoles Se quedó atrapada ahí como entre la Como que ya, ya está saliendo Ya está saliendo ¿Qué pasa con el choque de estructuras? Pero siempre es... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado, bueno, ¿por dónde es la carretera? Creo que es allá porque allá ya veo la piedra, la famosa piedra del peñol, es que se llama, uy, oiga, difícil manejar un carrito de estos, les digo, me voy a hacer un poquito más lejos la, vis la vista para poderlo manejar con más, de pronto, precisión, se podría decir. Bueno, de aquí a Medellín, ¿cuánto hay? No sé cuánto hay, pues, en distancia en, con respecto al jue al juego, ¿no? ¡No! Se estrelló otra vez, vale. Es muy sensible a la velocidad este coso. Y se me va a estrellar. Dice que recibí 1050, pero no sé por qué razones recibí 1050. A ver, Medellín, hacia allá. ¡No! Cuidado. Medellín es hacia allá. Entonces, giremos. ¡Adiós! Me voy con mi carrito. A ver, de verdad estos puentes están en Guatapé. Estos puentecitos. Uy, tremendo. Oiga, oiga, cuidado. ¿Estos puentecitos de verdad están en Guatapé? Oigan, mi carro como que ya se está. Ya está bregando bastante. Si ven como. Como briega para subir de velocidad. Para hacer un cambio, está bregando bastante Yo creo que ya está golpeado, pero no veo que eche humo Pero bueno, hagámosle Confiemos en que vamos a poder llegar Con esta carga sanos y salvos Uy, bajémosle aquí la velocidad ¡Ah! Uy, Oiga, qué complicado es curviar aquí Porque es que este remolque es muy grande Pues de verdad miro a los que llevan Camiones de carga por estas vías Porque realmente no es fácil O sea, miren estas cosas tan grandes miren esto, no, esto, ay no, no se va a yaquear, oiga, no me diga que se que quedó atrapado, no, no, no, no, otra vez no, ya, ah, es que el carro está en esta subida bregando mucho, es mucho peso, pero y entonces ahí yo qué hago, yo qué culpa haber comprado un carro viejo, no hay que ir al que estaba gratis, hágale carrito, tú puedes, tú puedes, ah, estas son las como las direccionales, bueno, Todavía no se me hacen muchos botones del juego, así que desconozco, por ejemplo, si hay uno, uno de frenar. Sí, con P frena en seco. Bueno, al menos este es muy similar al de al de Bogotá TM Robles, que muchos me dijeron que uno frena en seco con P. Pero los demás no sé cómo, cómo... cómo Ahí estamos viendo la piedra del Peñol. Quiero que la vean antes de que me estrelle. ¡Ah! Ya me estrellé. Pero miren la qué belleza, como la, la, la, la colocaron y la montaron acá, ¿no? Bueno, sigamos nuestro camino. Oiga, este carro sí que en las subidas. No sé cómo vamos a hacer, porque por aquí hay unas rutas que son como de subida, ¿no? Veamos el, el entorno. Miren, allá está la, la piedrita. Y aquí estoy yo manejando como un pendejo. Listo, sigamos. Represa. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡ah! ¡Pucha! Contanos qué pasó, qué pasó El conductor todo borracho llegó y se montó por este morro Cuando el carro volteó nosotros nos tiramos Uy, no sabía que había esta zona de trocha Para pa llegar para la zona donde voy Seguro que es por ahí O sea, la... Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir por ahí Ahí me mandó por una trocha Supuestamente por esta trocha yo llego a Medellín Vamos a ver aunque me sale el letrero de Guatapé, pero ese por lo que, pues, obviamente, si uno viene de Medellín hacia acá, va a ver ese letrero y va a decir Guatapé. ¡Mire, mire cómo! ¿Por qué mi carro está alumbrando así, con esas luces, así? Si yo no veo nada aquí encendido, ¿sí? ¿Algo debo apagar de acá, no? Aquí, aquí, bueno, aquí. Te voy a dar una curvita. Oiga, ¡no! ¡No, no, no, no! ¡No, carrito, por favor! ¡No! ¡Eche para atrás! No te puede. ¿Me va? Señor, ¿qué pasó aquí? O no, valió verga, no estás ¿Sí? viendo, pues. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo se usaron? No, no, miré, yo no miré. No, es que lo que está, está jodido es como la carga. La carga fue la que se quedó ahí. A ver. A ver si lo, si lo movemos. Aquí. Ay, no, ahora este se trabó aquí. Ah, miren, ahí, ahí. ¡Ay, ahí lo agarró! ¡Súbalo! ¡Súbalo con fuerza! ¡Ja, Miren, mírense esto. Qué trucazo. No lo vayan a hacer en la vida real, ¿no? Bien. <risa> bueno, y si se supone que viene un carro de allá, ¿cómo va a pasar aquí al lado de mi, de mi camión? Yo no creo que eso se pueda, ¿o sí? Venga, cómo enciendo las luces de, de. frontales, porque ya es de noche y lo único que me acomoda, me me ayudan son esas luces parpadeantes, pero no veo absolutamente nada. Ay, Dios mío. No, mi carrito está que se muere. Uy, no, ¿cómo voy a tomar esta curva? No, por favor. No, qué curvita tan hijo de puerca. Se parece mucho a la que ahorita nos casi nos ha, quedamos atrapados, ¿no? No, no, no. Cuidado. Eso, que no se vaya a quedar sin fuerza. No, que no se esté estrelle contra los árboles, pendejo. ¡No! Este carro hijo de madre. Qué difícil es de manejar. Oiga, nadie me responde aquí nadie le gusta responder ni nada. No, no, no, no se vaya a caer. ¡No! ¡Mi carro se va a caer por una misma! Por no tener las luces encendidas. No. Ah, ya sé qué podemos hacer. No, miren dónde quedó mi auto. Dios mío, a ver. No, quedó colgado. Respauma, Respaumeamos. Respaumeamos. A ver, digamos, por ejemplo, le doy aquí eliminar coche. Y lo vuelvo a hacer, va a aparecer por acá. Ay sí, a ver si podemos hacernos una, una jugadita. Espera, oiga, no comience mal. Me parece escuchar a alguien, que alguien me Oiga sí. Pero... A ver, agarremos este. Ahora sí. Jaja. Se los dije. Eso era diciendo y haciendo, amigos. Bueno, ya está. Viene otro carro. ¡No! De Cementos Argon, nos vamos a estrellar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, miren, este man tan tan buena gente ay dios mío me hizo hasta espacio para que yo pasara el de cemento sargos señor, mire me quedé ahí y ahora como cómo he hecho esto para atrás no, no el contenedor se fue solo ayuda ah, miren miren la magia Yo sé que puedo, yo sé que puedo. Ay, perdón señor. ¡Uy! Yo casi. No, no se vaya a pa... No, no se vaya a caer. ¡No! <risa> no, qué baila. Mejor que el de la vuelta. Hágale, sígale, mejor señor de Cementos Argos. Hasta luego. Perdón por la molestia. Pobre señor de Cementos Argos, pero bueno. Es que no puedo hacer una fin acá. A ver. A ver, hágale, hágale, hágale que usted puede, hágale. Cuidado, cuidado porque se puede caer, hermano. Y aparte su subida, ¿no? O sea, subida... Y risquito, ¿no? Eso, gracias por colocar... ¿Qué tal yo me hubiera encontrado aquí con el de cementos argos? No, pues aquí yo hubiera quedado... Uy, acá ya es planito, ya es planito... Cuidado... Hágale... Hágale... Hágale, papá... Hágale, papá... Hágale... Cuidado, lento... Lento, lento, ahí... Lento, ahí, lento, ahí... Ay, ¡Ay, no se vaya! No, la carga... No... No, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo hago para que la carga que, Ay, no, carajo. Creo que voy a llegar con la carga un poco... No sé cómo le voy a explicar a la gente de Colanta, pues, que curiosamente se giró la carga. Literal. ¿Y ahora? ¿Mm? ¿Será que sí me pagarán por llevarla en este estado? Es más, ¿cómo hace mi carro para, yo... para cargar con esta vaina? Así, así como... ¡Ay! Cuidado, se cae, ole. Bueno, yo no sé cómo volver a colocar la carga en el estado en que estaba, así que me toca llevarla pues así a rastras. Pues no, en la vía real no lo haría, pero... Pero pues obviamente... Pues quién lleva... ¿Quién lleva rastras? Un, un... ¡Uy! No, acá no hay ni una... No, ya, aquí ya hay verjitas de estas para tener mucho cuidado. Bueno, veo que aquí ya está el camino más planito. ¿Será que ya estamos cerca de Medellín? Para llegar <risa> con esta cosa volteada. Yo no sé cómo me van a calificar, pero... ¡Uy! ¡Oh! ¡No, no, no, no! No, no, no. No, no ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo mucho he para atrás? No, no. Aparte de que la carga está volteada. Y, y, y, no, no, por favor, no, aquí, ¿cómo hago?, ¿cómo me salvo?, uy, qué bien, listo, de nuevo, otra vez a salvar la carga, ¿cómo es?, le doy a eliminar coche, lo reaparezco, oiga, lo puse como muy al borde, ¿no?, ok, ok, y aquí, ¿cómo lo giro?, ok, no la cagué, la cagué con este respawn, yo creo que lo hice de la manera ¡Aaah! no puede ser y como vuelvo a subir allá por mi leche bueno eso es un poco extraño pero si sí necesito ir por... por mi leche No, dios mío cuánto tengo que, que caminar para llegar hasta allá, todo este camino pues bueno amigos, mmm, les comento que me puse a caminar a ver si encontraba una zona donde yo pudiera subir y devolverme por la carretera, pero veo que aquí llega un punto en que ya no tengo cómo, o sea ya está cerrado el camino, y no, no puedo subir, no, no encuentro forma de subir, así que pues, básicamente mi primera aventura, mmm, ay pucha, aquí, aquí, aquí puedo subir, no, mi primera aventura lechera de llevar leche, claro está, por las carreteras del departamento de Antioquia. Fue un fracaso, perdí la carga, se volteó, se cayó a mi carro un abismo y nadie supo qué pasó con la leche de colante. Básicamente pues eso fue lo que me pasó y no no hay forma de volver. La única forma es pues o sea, el personaje, o sea, volviendo a aparecer en el inicio. Y pues ya no me parece adecuado volverlo a aparecer ahí. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta aventura. A ver si tiene muchas vistas, muchos likes, Si intentamos de nuevo repetir una ruta de pronto más fácil. Y de pronto en vez de llevarnos una carga tan pesada, vamos con un bucecito. O algo así como para probar. <risa> eh, muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima.